Ahora bien, la pregunta que todos os estaréis haciendo. Vale, perfecto, puedo crear un producto, pero ¿cómo creo el producto? Es decir, vale, genial, ¿cómo creo el producto? Me has dicho, Dani, que hay cursos, que, que puedo crear e-books, pero ¿dónde alojo esto? ¿Cómo, cómo vendo? ¿Cómo, qué, ¿Qué enlace tengo que pasar para vender? ¿Cómo me paga la gente? Hay una plataforma gratuita, tomar nota, gratuita, esto no es afiliación, ni es mierdas, ni es nada. Es la plataforma que yo utilizo personalmente. Yo personalmente utilizo, ¿vale? La plataforma se llama Hotmart. Os la voy a enseñar. La plataforma se llama Hotmart y lo que te permite esta plataforma, gente de Instagram, no lo vais a poder ver, así que la próxima unidos a YouTube. En esta plataforma de Hotmart podrás alojar tu curso. De forma gratuita. Solo pagarás una comisión por cada venta que tengas. Entonces, al principio, te interesa muchísimo. ¿Por qué? Porque, oye, igual no tienes mucho flujo de caja para estar creando tu propia plataforma, etcétera Lo alojas ahí, por cada venta que tengas, se llevan una comisión y ya está. Y tienes tu producto alojado, tienes tu pasarela de pago. Es decir, ellos te montan absolutamente todo. Todo. Entonces, esta plataforma lo que te enseña es... Pues básicamente, aquí están tus ventas. Pues el saldo que tienes, veis que no hay tapujos en enseñarlo, eh, pero vamos a lo importante. A mí me gusta la versión antigua, así que vuelvo a la versión antigua. Y entonces aquí, si queréis crear un producto es tan sencillo como productos, registrar producto. Aquí en registrar producto... Lo que tenéis que poner es, ¿qué vas a vender? Pues voy a vender una comunidad, voy a vender un curso, una, una, una suscripción, un ebook, un evento online. Vamos a poner que es un curso. Nombre del producto, Pepito eh, te Curso. Tenéis una descripción, idioma, una imagen del producto, la categoría. En seis pasos, en menos de 15 minutos, tenéis un producto creado. Un producto creado. Así que no me vengas a decir que no sabes crear un producto. Dime que no sabes lanzarlo, que no sabes cómo venderlo, que no sabes la estrategia para sacarlo al mercado. Y ahí te creo. Porque los lanzamientos no son fáciles, más son sencillos. Si tienes una metodología, un paso a paso para hacer, son sencillos, pero no son fáciles.